La primera es la presentación, ¿no? Soy Óscar Alegría, director de una película que se llama Emak Bakia Baitá, es un título en euskera, que quiere decir La casa Emak Bakia, y estoy aquí en Sevilla para presentarla, encantado de que me hayan invitado en el Centro de las Artes de Sevilla, a través del Festival Europeo de Cine de Sevilla. Ese otro cine, yo creo que tiene, tiene su polémica esa etiqueta, ¿no? Pero como todas las etiquetas deben ser polémicas, ¿no? Yo hablaría de ese mismo cine. ¿Por qué? Porque creo que no es una cosa exclusiva española, ¿no? Yo creo que por el mundo hay un movimiento global eh, bienvenido que es ese mismo cine. Es un cine que se está pareciendo mucho a hacer una película, se está pareciendo mucho a pintar un cuadro. En el sentido que las nuevas tecnologías nos lo están permitiendo a gentes que queremos hacer cine como de una manera pues muy detaller ¿no? en el sentido también poco comercial del asunto, ¿no? intentar hacer un cine, desde hacer una obra desde tu casa, desde tu pequeño taller, y que eso te permita, claro, las nuevas tecnologías te lo permiten, con una cámara de fotos, un portátil, tú puedes montar hoy una película, casi con un iPhone, que luego se vaya a una pantalla de 9 metros. ¿no? Antes eso era ese mismo cine, antes era imposible. Pero insisto en lo de mismo porque los armenios están haciendo lo mismo, los coreanos están haciendo lo mismo, es decir, allá hay una camada de gente joven que está haciendo un cine posible que antes era imposible, ¿no? porque la industria, el cine era solo industrial ¿no? o productivo. ¿no? Ahora tú puedes hacer un cine sin producción, un cine que, que te salga de las tripas más que del bolsillo. ¿no? Entonces es bienvenido en España, pero es bienvenido también en Singapur y es bienvenido en Canadá. ¿no? Y me parece muy interesante, me parece un cine muy interesante porque está descubriendo un nuevo circuito nace de las tripas y no va a las salas comerciales, sino que va a sitios como este, ¿no? Centros de arte, filmotecas, museos, que la verdad que eran sitios que igual la industria también había negado o tapado de alguna manera, ¿no? Hombre, fue una... mi proceso ha sido un proceso a trompicones, ¿no? Yo creo mucho en eso, en el tropiezo. Las danzas vascas siguen un poco también ese, esa estructura, ¿no? esas danzas que le gustaban a, a Rabel. Rabel era de un pueblo de la costa vasco-francesa y si os fijáis en los primeros pianos de Rabel hay mucho, mucho trompicón, ¿no? avanzar así. Y no sé, yo creo que es una cosa también un poco... nos fijamos en la naturaleza, tiene también ese avanzar, no, no hay una fluidez. Y yo creo mucho en eso, ¿no? en los tropiezos y, y que la cosa no sea muy lineal. ¿no? Entonces mi proceso de creación ha sido un poco errático, dubitativo, eh, con vueltas hacia atrás, con impulsos hacia adelante pero nunca ha sido continuo, ¿no? igual también como hablábamos antes, porque es de estas nuevas maneras de hacer cine que nos permiten aparatos maravillosos como estos ¿no? y que no tenemos que depender de una gran productora o una gran producción, ¿no? tiene desventajas, claro, porque ese proceso te hace dudar mucho, ¿no? es difícil ver una luz al final, es un calvario, ¿no? es un poco calvario el, el proceso, pero es cierto que si sales de esa y vas avanzando, pues te pasa como a Zatopec, ¿no? que tenía también un correr a trompicones, tenía un estilo feísimo, pero él siempre decía, yo, yo llego más lejos que nadie, aunque no tenga estilo. ¿no? Entonces, con esa zancada tan fea, pues conseguía milagros como ganar tres horas en Helsinki. ¿no? Y yo creo que este tipo de cine pues, es un poco eso, es un, un, un cine un poco de creación burda, digamos, de avanzar extraño, pero que, que llega lejos también. En tecnología, yo lo hice con una cámara de fotos. Yo antes de empezar en esto del cine era fotógrafo, digamos, ¿no? y hacía fotografías con una cámara de fotos. Y Muchas veces lo cuento, pero es cierto que sin querer le das a un botón y la cámara empieza a grabar. ¿no? Entonces, ah, hay que hacer, que se puede hacer una película con esto. ¿no? Cuando haces películas, la misma cámara te permite hacer fotos, pero yo cuando grabo vídeo con la cámara no hago fotos. Tengo una temporada ¿no? que hago fotos y estoy a fotos, y otra temporada que hago vídeo y estoy a vídeo. ¿no? Pero sí, es una cosa como muy autónoma, con un micrófono como este, aparte, ¿no? Y te permite, te permite hacer algo O sea, que los cines te lo, te lo puedan aceptar por calidad, ¿no? Tiene desventajas también, ¿eh? Yo creo que también una cámara de fotos es un poco dictadora. ¿no? Te manda ella a veces mucho, ¿no? Tienes que depender mucho de un trípode, etcétera, ¿no? Pero bueno, si sabes bailar con ella de alguna manera, yo creo que es una buena compañera de baile, ¿no? Y luego, en cuanto al guión, el guión o la ausencia de guión, ¿no? Porque cuando yo acabé la película, recuerdo que tuve que registrarla legalmente, estas cosas burocráticas que, a pesar de creernos que hacemos películas como cuadros, hay que hacer y hay que registrarlas. La funcionaria, recuerdo que me preguntó, pero la película está acabada ya, sí, sí, pero usted no vino antes con el guión, y no, no. Y no, no concebía. Pero es que todos los directores vienen antes y entregan el guión. Yo ahora tan en un ignorante en eso y le entiendes. Le intenté explicar que mi película avanzaba a trompicones, improvisaciones, etc. Y que yo no, no preveía nada de lo que iba a suceder en la escena siguiente. ¿no? Lo medio entendió y bueno, pues acepto y, y me dieron por lo menos el, el depósito legal. ¿no? Pero sí, yo creo que hay un, hay un guión que tiene, tiene cierto control y descontrol. Yo creo que la gracia de todo está en eso. ¿no? En el mundo de la navegación hay una cosa maravillosa que se llama la derrota que está entre el rumbo y la deriva. El rumbo es algo que controlamos en el barco. Tú tienes el timón y el barco va por donde tú le indicas. La deriva es lo, el, el otro extremo. ¿Eh? El barco está abandonado de ti y es el mar el que manda sobre él. Pero entre esos dos puntos hay una cosa que se llama derrota. Y a mí ese punto me interesa mucho. Es un pequeño control y descontrol. Tú controlas un poco el barco, pero el mar también te lo descontrola. ¿no? Y yo creo que la película avanza por esa derrota. No, no sé si hay un, un puesto en los barcos que es el oficial de derrota. A mí me parece una cosa maravillosa, no solo por hacerte una tarjeta que lo digan. Es como en música, ¿no? que también hay una cosa que se llama maestro en fuga, que nunca supe lo que es, no que también qué bonito, no maestro en fuga. ¿no? Pues el guión puede ser eso. El guión puede ser el guión hecho por un aspirante oficial de derrota y un aspirante maestro en fuga. No, yo tengo un, hay una, En mi película hay una historia que puede ser un impedimento o una ventaja. ¿no? Yo utilizo imágenes de Man Ray, entonces con la Fundación Man Ray yo he hecho un acuerdo artístico con ellos para hacer una utilización artística de la película. ¿no? Pero es algo que a mí me encanta, ¿no? es lo que yo propuse también. ¿no? Es decir, ese circuito que hablamos, que muchas veces la industria te lo sepulta, ¿no? que tú te pierdes, por ejemplo, un cine independiente que hay en Aviñón, que se llama el Cine Utopía, es un sitio donde puedes ir a poner la película y estar delante de 20 personas que, si vamos a términos de calidad, son gente de una calidad impresionante, ¿no? Comparándolo con lo que puede ser un cine a las afueras de Aviñón unos multicines, ¿no? Yo creo que la industria te quema la utopía, ¿no? Nunca mejor dicho, ese cine pequeño que es muchísimo más interesante si, si no tienes grandes afanes económicos en esto, ¿no? Si tienes afanes artísticos. Entonces yo creo que no hay que estar en, en las periferias de las ciudades, hay que estar en el centro, ¿no? y este tipo de cine con acuerdos artísticos, no comerciales, yo creo que tiende a la utopía, ¿no? nunca mejor dicho. Mi película es que es, también es una película de mínimos o muy pequeñita, ¿no? digamos, es una película de una persona que hace un, hace un viaje, ¿no? entonces tampoco tiene una gran producción, no hay, no hay vestuario, no hay actores, no hay cosas de estas, no, no hay efectos especiales, entonces simplemente una persona que relata un, un pequeño viaje eh, buscando una casa que ¿no? muchas veces digo que es una película inmobiliaria ¿no? es algo que todos hemos hecho ¿no? Ir, salir a buscar una casa pero sí, no hay, no hay mucha producción, yo creo que hay una ausencia de producción y eso me gusta también porque hace, la película hace un pequeño homenaje a Man Ray y Man Ray era un, un artista que cuando hizo cine porque hizo solo cuatro películas las hizo absolutamente sin producción las hizo solo con un ayudante de una manera muy individualista ¿no? por eso también le gustaba tanto esa, esa expresión vasca, de Mac Baquia, déjame en paz, ¿no? Y por eso hizo también una película adoptando esas dos palabras como lema artístico, ¿no? Como un, un lema quizás también dejadme en paz a ese mundo de grandes producciones, porque a Manray le ofrecieron hacer una quinta película cuando hizo sus cortos, iba avanzando en el mundo del cine, y esa quinta película estaba llena de producción, llena de producción y llena de dinero también, y él rechazó, rechazó el cine y dejó el cine por eso, porque vio que lo que era su idea, de películas se pervertía por toda esa cantidad de intermediarios que había. ¿no? Y en ese sentido, y salvando las distancias, yo hice un, el viaje que cuento, lo copilota, de alguna manera, Man Ray y yo quería pues, jugar un poco también sus reglas, ¿no? 83 años después, y salvando las distancias, a ver si se podía, de alguna manera también, y como decíamos, ¿no? pues en este mismo cine o este otro cine, pues yo creo que esa es una de las igual definiciones ¿no? de, de este tipo de películas. unas Películas alejadas de esa producción, digamos, así, o autoproducidas. ¿no? Sí, hay mucha gente que dice la, que mi película es una película sobre la memoria. ¿no? La mayoría de la gente coincide en eso. Yo, realmente yo no sé de qué es mi película. Yo sé que... Yo puedo decir lo que dicen otros, pero yo creo que hay que desconocerse a sí mismo y desconocer lo que haces. ¿no? Una película debe ser una sorpresa. Sorpresa para el público, pero una sorpresa también para el que, el que la hace. ¿no? Y la verdad que a mí me agrada, me agrada las varias lecturas que hay. ¿no? La película ha sido seleccionada, por ejemplo, en un, cine, en un festival de cine y ecología. ¿no? Y el, el director del festival lo argumentaba también. Había contado los animales que salían en la película y decía que había 347. Y yo no me había dado cuenta ¿no? de ese pequeña arca de Noé que contiene la película, pero es cierto. ¿no? Hace poco también en Roma la seleccionaron para un festival de cine policiaco también mí me extraña, ¿no? pero bueno, la, la mujer que la seleccionó la, me la defendía diciendo que le parecía que era un thriller perfecto. Y cada uno lo ve de una manera, ¿no? Entonces, no sé, es, la memoria sí, porque es cierto que a mí me gusta mucho trabajar con no sé, causas crepusculares, ¿no? cosas que mueren, cosas que están a punto de extinguirse. yo eso siempre lo he visto, ¿no? En, en el pueblo de mis padres cuando cortan la leña, la dejan siempre en la fachada de la casa que mira Poniente, ¿no? Donde cae el sol, porque los aldeanos Saben perfectamente que esa leña luego arde mejor y brilla, brilla más, ¿no? Yo creo que con los seres humanos hay que hacer un poco algo parecido, ¿no? mirar más los ocasos, ¿no? las cosas que... veo más lecciones, ¿no? veo que arde mejor todo ese mundo que está desapareciendo, ¿no? Entonces, la película, yo creo que realmente es una película sobre una expresión vasca, más que una película sobre manre ¿no? Es una expresión vasca antigua, en desuso, que de alguna manera, si el cine sirve para algo, pues... Intentas, ¿no? intentas, aunque sea en el cine, recuperarla mantenerla viva. ¿no? Pero sí que es una expresión que va muriendo. Y es una lengua y una cultura que en esa parte de la costa vasco-francesa también va desapareciendo. ¿no? Entonces, tiene cierto canto de cisne. Y si, si trabajas con causas crepusculares, te das con la memoria de bruces ¿no? Cada, en, en la primera esquina a la que sales al camino. ¿no? He hablado muchas veces de mi película como un ejercicio realista sobre el surrealismo. Yo empleo material que empleaba Man Ray de una manera dadaísta y surrealista, porque son los años en los que está a caballo de estos dos ismos. Y claro, él hacía un empleo onírico, inconexo y racional de todo ese material. Por ejemplo, los títulos que ponía. ¿no? Él utilizaba intertítulos porque era cine mudo. A mí me gusta tomar esos intertítulos que Man Ray empleó de esta manera tan inconexa, surrealista, y emplearnos de una manera realista, en una narración incluso clásica. Me parece que es un ejercicio más, más interesante que volver a poner surrealismo sobre el surrealismo. ¿no? Entonces tú tomas todos esos intertítulos, sería como un ejercicio de cine. ¿no? Te doy 52 titulitos pequeños que uno puede decir Amanece, otro puede decir Estrella de día, otro puede decir eh, Minerva con casco. Entonces, tú con eso tienes que armar una historia, pero una historia real. ¿no? Y la verdad que no es tan, no es tan difícil ¿no? la vida que es lo más surrealista que hay, ¿no? La realidad, ¿por qué dejar de trabajar con la realidad, ¿no? Si la realidad te regala payasos inmortales, princesas que juegan al ping-pong, durmientes que sueñan con caballos blancos, ¿para qué imaginar, no? Si eso existe en la vida, ¿no?